Dos. Lo que vamos a hacer ahora es tener objetos en lugar de tener strings como ofertas laborales Entonces por cada uno de estos objetos vamos a tener el nombre del trabajo, de la posición, perdón La compañía, la ciudad y el país al que pertenecen. Vamos a completar con datos ficticios por ahora Y vamos a reemplazar estos strings que teníamos Vamos a poner distintas ciudades, distintas empresas. Y lo que vamos a hacer es, cuando apretemos Add Job, o sea, cuando hagamos clic para agregar un nuevo trabajo, vamos a agregar uno con valores estáticos por ahora. a cambiar a alguno de estos valores para que se vea que es algo distinto y vamos a comentar esto para que tome esos valores estáticos y también vamos a comentar esto para que no intente tomar esos valores cuando el usuario tipe algo distinto en el input En la versión anterior Lo que teníamos como elemento Era un string Y ahora tenemos un objeto con distintas propiedades Entonces lo que vamos a hacer Es en la lista mostrar ese name O sea la propiedad name de ese objeto Vamos a probar Y como vemos Tenemos listadas las propiedades name De esos trabajos Y cada vez que hacemos clic en agregar Tenemos el mismo valor que es frontal. vamos a bajar y lo que vamos a hacer ahora es mostrar el resto de las propiedades entonces, cada list item ahora debería tener varios elementos, no solamente el nombre de la posición entonces vamos a utilizar un título para el nombre de la posición y vamos a crear unos cuantos spans para ir poniendo el resto de las propiedades la compañía, la ciudad y el país aquí arriba además en lugar de tener una string vamos a tener un objeto sin propiedades por ahora Y por último, en lugar de tener spans, mejor vamos a cambiarlo y vamos a poner eh, elementos p párrafo, para que se muestren uno por cada, por cada línea, y no todos seguidos. Ahora lo que vamos a hacer es poner varios inputs, uno por cada propiedad que necesitamos completar de este objeto y en lugar de asociarlo con handle new job ahora lo vamos a asociar con handle new job name esto para que cada input se corresponda con una propiedad del ¿no? objeto entonces name va a tener el suyo asociarle el valor con esa propiedad y también vamos a agregar en el valor por defecto un string vacío para name también vamos a agregar un label por cada uno de estos inputs para que sepamos estamos ingresando y en el handler me olvidé de poner que deberíamos cargar todas las propiedades del estado previo, ¿no? además de agregar este nuevo valor porque ya no es un estado para un solo string, sino que es un estado para un objeto con varias propiedades que bueno, son justamente strings, pero entonces lo que deberíamos tener es eh, las propiedades, el valor de las propiedades anteriores más el valor actual ¿no? que le llega ante el cambio de ese input en addJob entonces lo que vamos a hacer es recibir ahora este valor del input, el valor name Otro valor También funciona Cambió Pero los otros valores quedan fijos Si ingresamos cualquier otra cosa Vemos que sigue siendo el valor fijo Que tenemos en las otras entradas Entonces Vamos A copiar Este handler Porque es muy parecido para los cuatro campos Vamos a cambiar el nombre Le vamos a poner eh, company Handle New Job Company Cambiamos la propiedad Company Luego hacemos Handle New Job City Cambiamos la propiedad City Y Handle New Job Country y cambiamos la propiedad a country y ahora también lo que vamos a hacer es agregar el resto de las propiedades con los valores por efecto, no company, city, country eso para el estado no y ahora lo que vamos a hacer es vincular cada uno de los otros inputs con la propiedad correspondiente y con el handler correspondiente es decir, uno para company otro para city y otro para country vamos a reemplazar todo esto por el estado directamente Ahora no hace falta ir propiedad por propiedad Porque ahora tenemos todo un estado Con todas estas propiedades Y en realidad Lo que me faltó fue asociar esto con La propiedad correspondiente del estado actual Porque en realidad ahí estaba Diciendo que quería todas las propiedades del estado Que en realidad La propiedad del estado es New Job Pero yo quiero todas las propiedades De New Job Entonces bueno, actualicé eso Y ahora vamos a probar que esto funcione y como ven ahora toma todos los valores que acabo de ingresar además vamos a agregar un botón para eliminar la opción que querramos quitar y le vamos a agregar un handler también que se va a llamar delete job vamos a crearlo una función flecha y en la condición de este filtro lo que vamos a hacer es verificar mediante el índice del elemento es decir, vamos a filtrar, vamos a quitar en realidad aquel cuyo índice nos esté llegando como parámetro y en realidad esto lo tenemos que hacer usando el método setState vamos a mover esto entonces guardamos, bajamos y en Direct Job tenemos que pasar este parámetro ¿no? porque si no, ¿cuál le estamos borrando cuando hagamos clic? ahora sí, guardamos y Probamos y vemos que borra el elemento adecuado.